¿Qué tal? Hola a todas y todos. Vamos a ver en esta ocasión cómo se resuelven ecuaciones bicuadradas. Una ecuación bicuadrada es una ecuación de grado superior a 2, donde solo tenemos los términos pares, ¿eh? como es el caso. Nosotros vamos a ver ecuaciones bicuadradas, se llaman así porque son de grado 4, pero se puede aplicar también a otros casos, aunque este es el que nosotros estudiaremos. Como vemos, solo tenemos las x con exponente par, x a la cuarta, x al cuadrado y la x al cubo ni la x no están. Bien, esta ecuación en principio no la podemos resolver o tendríamos que buscar Ruffini, pero Ruffini no nos sirve para encontrar raíces que no sean números enteros ¿eh? y que fueran, por ejemplo, fracciones. Entonces, ¿qué técnica se utiliza? Bueno, lo que utilizamos es lo que se llama un cambio de variable. Nosotros vamos a llamar a x cuadrado, vamos a decir que es igual a t. Por lo tanto, si yo elevara todo esto de nuevo al cuadrado, tendría que x a la cuarta es igual a t cuadrado. ¿vale? Y estos son los cambios que vamos a hacer. x al cuadrado igual a t, y cuando me, saca, cuando me salga x a la cuarta pondré un t cuadrado. Entonces, lo que hacemos aquí es, x a la cuarta es lo mismo que t al cuadrado, menos 8x al cuadrado es lo mismo que t, menos 9 igual a 0. Y esta ecuación ya la conocemos, es una ecuación de segundo grado que yo puedo resolver. Bueno, pues apliquemos la fórmula para esta ecuación en la variable t, menos b, que es más 8, más menos la raíz cuadrada, de b al cuadrado, que es 8, o menos 8, perdón, al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 9, partido de 2 por 1, que van a ser 2. Bien, seguimos adelante. 8 más menos la raíz cuadrada de e. menos 8 al cuadrado, ya digo siempre que este término va a ser siempre positivo, 8 por 8, que son 64. Y ahora aquí pensamos, ¿qué signo va a haber? Menos por menos, más 4 por 9, 36. Y aquí 2 por 1, 2. Seguimos aquí debajo. 8 más menos raíz cuadrada de 64 más 36, que son 100, partido de 2. Y por lo tanto tenemos 8 más menos 10, partido de 2. De esta manera hacemos... El camino del más, 8 más 10, 18 partido de 2, que son 9, y el camino del, del menos, que son 8 menos 10, menos 2, partido de 2, que son menos 1. ¿Y hemos terminado? No, no hemos terminado. Aquí hemos obtenido t, pero mi ecuación no me pide resolver para t, me pide resolver para x. Por lo tanto, cuando hago un cambio de variable en matemáticas, como acabamos de hacer aquí, ¿eh? Siempre hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de que tengo que deshacer el cambio. Una vez obtenido t, vuelvo a deshacer el cambio para obtener x. Y entonces procedemos de la siguiente forma. Si t es igual a 9, que es mi primer caso, yo digo que x cuadrado es igual a t, ¿no? Y por lo tanto x cuadrado será 9. Y por lo tanto, de aquí puedo despejar esta x como más menos la raíz de 9 y por lo tanto x será más menos 3. En el caso de que t valga menos 1, querrá decir que si deshago mi cambio de variable, x cuadrado es igual a menos 1. Esto sabemos que no es posible porque sería que x es igual a a la raíz o más menos la raíz cuadrada de menos 1 y esto ¿eh? sabemos que no existe en matemáticas. Bueno, pues únicamente t igual a 9 me da soluciones. Podría ocurrir que aquí también salieran soluciones, en otros casos no saldrán. Entonces, mis soluciones que son para la x son x1 igual a 3 y x2 igual a menos 3. Estas son las soluciones para esta ecuación mi cuadrada. Muy importante. El cambio de variable, que igual que lo hacemos para poner la ecuación en verde con x, con t y saber solucionarla, tenemos después que deshacerlo para obtener las soluciones definitivas.